Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos En esta oportunidad vamos a crear un subdominio con la finalidad de instalar Wordpress Muy bien, este subdominio lo vamos a crear dentro de nuestro hosting Godaddy y dentro de un dominio principal Para eso vamos a ingresar a nuestro hosting Vamos a iniciar sesión aquí en Godaddy Ustedes pueden usar cualquier otro eh, servicio de hosting Pero deben loguearse para poder ingresar al cPanel, entonces aquí me estoy logueando, voy a iniciar sesión muy bien, entonces voy a escoger aquí la, esta, esto que dice web hosting, aquí voy a escoger y voy a darle clic aquí donde dice administrar como ven ya he, he ingresado aquí a cPanel okay. entonces aquí tengo varias Opciones, me voy a ir a la sección donde dice dominios y voy a dar clic aquí donde dice subdominios muy bien, aquí voy a crear el subdominio ustedes pueden escoger el nombre del subdominio por ejemplo electro ramos, así le voy a llamar y puede, pueden escoger el dominio donde va a alojarse este subdominio. Yo tengo aquí varios dominios, entonces voy a poder escoger este, por ejemplo, ¿no? eh, Y le voy a dar luego clic en crear. Entonces se va a crear el subdominio. Yo ya le, yo ya lo he creado. Aquí está, fíjense, aquí está electroramos.asesorenweb.com. Así se llama, se llama el subdominio que se ha creado, ¿ok? Entonces aquí nada más lo único que, tienen, que este, ustedes tienen que hacer es poner el nombre que deseen para su subdominio. Eh, aquí configurar cuál va a ser el dominio principal. Por ejemplo, este para mí para mi caso. Y luego darle clic a crear. Y se le les saldrá una ventanita que dice en inglés. Lógicamente que el subdominio se ha creado satisfactoriamente. Y le saldrá el nombre del subdominio creado. Por ejemplo, en mi caso, este. Muy bien. Esa es la manera de crear un subdominio si ustedes quisieran instalar wordpress en este subdominio ya lo vamos a ver pero si quisieran instalarlo en su en el dominio principal no necesitarían crear un, el subdominio simplemente lo instalarían en el dominio principal